Hola profe, tu programa está en proceso de renovación de registro calificado, acreditación o reacreditación. ¿Sabes cómo puedes recoger y sistematizar información que puede apoyar estos procesos? Te invito a que participes en Aulas de Calidad, el curso que te mostrará herramientas muy útiles para potenciar tu rol en la docencia. Regístrate.